Hola amigos nicotecnianos miren, para suavizar líneas en crita, tenemos el método más sencillo que es aplicando un filtro pero lo ideal es que podamos hacerlo desde la creación de pinceles pero en términos de pinceles es un poco complejo el tema, así que vamos a hacerlo de la forma más práctica, mira, voy a ir a crear un documento voy a ir a crear un documento A4 apaisado, porque me da igual en este caso, ah, ahí estamos y ahora sí, fíjate los pinceles que vienen por defecto, en este caso, ya viene con una especie de suavizado, pero son pinceles que ya vienen preparados en ese sentido. Algunos ya vienen eh, con el borde más bien duro y el otro más bien difuso. Entonces, tocaría meternos en cuestiones de pinceles y configuraciones un poco complejo, pero es posible, aunque lo que yo quiero mostrarte es... Eh, una especie de configuración, por ejemplo, vamos a elegir un pincel, a ver como este, si sí, no, mira, como este, como este, como este, ahí está, vamos a agrandarlo un poco más y digamos que estás trabajando haciendo líneas, ¿no? Digamos que estás haciendo, ahí está, una línea, uy, una línea así como esta, para que ponga un, ahí está, un, una pincelada, listo. Bien, entonces. Eh, venís trabajando haciendo tus líneas, no sé qué historia o como quieras hacerla porque recordá que acá en mi canal tenés el curso de Crita completo en el que te enseño todas las herramientas y en ese caso podrías inclusive trabajar con capas vectoriales y transformarlas en eh, capas de pintura para tener más precisión en tus dibujos o inclusive, ¿sabes qué? Puedes usar las grillas para hacer líneas totalmente rectas en fin, todo eso lo encontrás en mi canal como bien sabes. Para el caso, da igual, tengo estas dos líneas con las que vengo dibujando. Obvio que tu dibujo sería mucho más lindo y también más pequeño con más detalle. Y lo que tenés que hacer simplemente es venir al menú de filtro, al menú de desenfocar. Y acá tenés varios desenfoques. Esto te va a permitir, en este caso, de eh, suavizar eh, las líneas que estamos dibujando ahora. ¿sí? Entonces voy a ponerle desenfoque gaussiano, que es uno de mis preferidos. Desenfocar está bueno, fíjate muy bien, pero es como que... Es un desenfoque mmm, Sí, que puede llegar a, su, a ayudar, está bueno. A mí no me gusta mucho ese. El que más me gusta y me gustó siempre es el desenfoque gaussiano. No por nada en particular, sino porque te resuelve muchísimo esta situación de suavizar. Así que para mí esto es lo que más, más, más juega. Y ahí lo tendría. Fenómeno. Ahora la otra cosa. Bueno, ahí abajo se estaba eh, cargando el efecto. Entonces me dirás... Uy, pero eso es un majón porque tengo que estar todo el tiempo yendo a filtro y desenfocar y no sé qué historia. En realidad, bueno, no tanto, ¿sabes? Porque cuando vos venís, digamos que ahí dibujando... Uy, eh, eliminé todo está. Venís dibujando algo, qué sé yo, no hace falta que todo el tiempo vayas al menú filtro, desenfocar y uses el que quieras. Lo que está bueno acá en Krita es que el último eh, filtro que utilizaste te va a quedar guardado acá arriba en filtro, fíjate, arriba de todo. Como volver a aplicar el filtro. En realidad no es que siempre te aplique este filtro de desenfoque gaussiano, Sino que te aplica el último filtro que usaste. Con su última configuración. Por lo tanto acá te va a salvar un montón. Y es más, si te aprendes este, este atajo control F. Voy a tocarlo yo acá en mi teclado. Control F. Fíjate, me desenfocó con las mismas propiedades que antes. Tiene un pro y una contra todo esto. El pro que te puedo decir es que es muy sencillo. Control F, control F, va desenfocando. La contra es que deberías ver cuándo tocar control F. ¿Por qué? Porque deberías tocar control F en la capa que solamente tenés las líneas. Porque ahí es donde estaría desenfocando. Si vos tocas control F en una capa en la cual tenés, no sé, pintura y no sé qué cuantas cosas. Te va a desenfocar todo. Y mientras más cosas tenga para desenfocar el programa, puede que se cuelgue más. Entonces, y, ah, y la otra cosa. Que si, no sé, digamos esto, mira, pinte esto pinte esto, pinte esto y quiero desenfocar, vengo acá, desenfoco ah, buenísimo, mira ahí, está tardando un poco, cargó, y digo, ah, me faltaron dos líneas más, una, dos, entonces decís ay, esto tengo que desenfocarlo también filtro, desenfocar, ojo, te aplica el filtro de vuelta a lo que ya tenía el filtro, entonces esa es una pequeña contra, ¿cómo se puede corregir esto? o tal vez ¿cómo se puede eh, evitar o, o poner filtros como muy muy puntuales? Digamos que vos tenés estas tres líneas, bien, podés utilizar alguna herramienta de selección para decirle, por ejemplo, che, vamos a solamente aplicar el filtro a esta línea, al resto no. Podés usar cualquier herramienta de selección o ayudarte con eh, tal vez canales alfa o, bueno, otros métodos de selecciones que te permitan selecciones precisas. Y ahora sí le pido, ahí está, el desenfoque y fíjate que se aplica a esta área que está seleccionada, pero tenés que tener un poco de cuidado con esto para que elimine la selección justamente por esta situación depende cuánto desenfoque le des en este caso a esta línea eh, puede que te pase una situación como esta ¿ves? esto sucedió porque como yo marqué el área seleccionada se, se expandió eh, la difusión del desenfoque y llegó hasta el límite donde estaba marcado con mi selección con lo cual queda esta especie de mm, corte medio estrambólico fíjate voy a repetirlo acá pero esta vez le doy más área ahí está para que se desenfoque y que no llegue tanto a los extremos de esta selección voy a hacerlo de vuelta ahí está y fíjate ahí lo hizo elimino la selección desde seleccionar deseleccionar todo o control a que es el atajo de teclado y fíjate esta área está bien no hice mal eh, este deseleccionar todo control shift a ahí está ¿Ves? Hacia acá está normal, normal, normal, pero esta parte, este pedacito, sí se empieza a ver como ese límite en el cual estaba marcado. Entonces tiene esas pequeñas cositas eh, esta, este método como de, de difuminar. En fin, una última alternativa que te digo es combinar pinceles, por ejemplo. Empezar con un pincel de borde duro y después agarrar, por ejemplo, esta, una goma o un borrador con borde difuso para ir, ¿no? como ir difuminando los bordes. O tal vez te guste. Tal vez te guste alguna, algún tipo de, eh, de pincel que pueda tener una propiedad, como por ejemplo este tipo de pincel. Mira, este tipo de pincel que estoy acá seleccionando me encanta, pero mira qué problema, está pintando. No pasa nada, porque este pincel, que el borde es difuso, me permitiría, si fuese un borrador, que lo puedo hacer, eh, mejorar este, este borde de esas líneas. ¿Cómo haces para convertir un pincel? En goma o borrador. Simplemente acá arriba de todo. Con el pincel seleccionado. Venís acá arriba de todo. Y tocas donde está el iconito de la goma de borrar. Y ahora este mismo pincel es un borrador. Entonces me permitiría. ¿Ves? Borronear. Lo que ya dibujaste. Entonces vas combinando las diferentes alternativas. Según te convenga. En fin. Al final de cuentas es tu forma de trabajar la que importa. Muy bien amigos. Espero que les sirva el video. Que vean el otro los otros cursos que tengo acá en el canal que les puede servir un montón para dibujar digital o vectorial también. Y que se queden conectados porque próximamente voy a colgar más contenido. Espero sus comentarios, a ver qué les pareció o qué otro tipo de eh, contenido o video les puede servir. Háganmelo saber. Y no mucho más, los espero la próxima. Dale, chau.